Jodido. vale, por fin podemos hacer esto y yo. venga Vale, parchazo, no, no, ok Pues nada, vamos a lutarlo. se supone que aquí está la pala, gente Pero aquí también debe haber bichos, ¿no? Ya me jodería, seguro O no, o solo hay puro luteo No puede ser, ¿no? ¿En serio? Vamos con antorcha en mano y mecherito, ¿no? O sea, mezqueiro Ahora sí que sí, Dios se ve guay cuando están las antorchas se ve de puta madre A ver, no me gustaría bajar un poco la guardia Pero yo creo que sí que aquí habrá algo, ¿no? O sea, bichos, aunque sea Nada Vale, se supone que aquí está la pala, gente O sea, ahora, ahora miente, ¿sabes? La, la... Vale Cuerda Principio de luteo Yo he venido de aquí, ¿no? Ok ¿En el agua? Nada, no creo, ¿no? Vale, es que incluso, tío, está, está bastante bien ¿Tienes el equipo de buzo? ¿Sí? Ya, yo lo pillé, o sea, fuera de las primeras cosas que lo pillé, campeón, eh, Magic De las primerillas A ver si, eh, Vale, el traje de eh, pala, la pala Y la pala se encuentra en... ¿Eh? Ubicación, en esta cueva, después del segundo tramo de eh, cueva inundada eh, En manos de el muerto en la cornisa, vale Pues tengo que bucear, ¿no? Por eso lo dicen, ¿no? Claro, a por cojones tengo que bucear a todas Vale, pues a ver, porque si es así Es que no se ve nada, tío, o sea, joder No sé una mierda, gente Vamos a darle Eso es, eh, eh, gira Ok, está puesto No se ve nada, tío, ahora Atentos, eh, no sé una mierda, tío Supongo, ¿no? A, a full Creo eh, que está pasando el agua, claro, o sea Está en el cadáver, pero claro, digo, ¿cómo cojones Voy, o sabes eh? A ver, estaba al lago Digo, por narices, tiene que ser así Está bien, pero te lo prometo que prefería muchas cosas del 1 ¿no? Pero claro, el inventario de este es supremo, Magic O sea, es supremo, macho Es increíble Creo que es lo que mejor está hecho Del yo A ver, yo que sé que también es eso Pero... ¡Uy, ¡Oh, hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! Pero no hay tiburón menos mal, o sea Que las otras veces... ¡Qué mal rollo que das, cabrón! ¡Bicho raro! Puto mutante, hijo de puta, ven para acá, te voy a güey ¡No mames, güey! Espero que no venga nadie, ¿no? Vale, ya está, ¿no? Increíble ¿Cómo estaba aquí la señora, tío? Fumando es un canelón? Los otros tiburones, los... es que no sé, no, no te da No te da luteo, no te da posibilidad de lutear Eso es lo malo, Magic Me pone un poco... Ya me entendéis, nervioso ¡Oh, qué guapo! manda las aletas De putis, ¿eh? De... de puta madre Vale, y yo, puedes dejar de caerse, te acacho la cueva Vale, es otro, ¿no? ¿Cuántos son, tío? Pues estos son agresivos un poco, ¿eh? Vale, hijo puta, ¿eh? el otro, tío, lo sabía Lo sabía, perro, lo sabía, perro Un golpe, güey, do you wanna Uf, vale, vale, nada, nada na. O sea, no, nos hacemos foco en ese y ya estaría Bueno, en verdad, a ver, sí, sí, sí ¡Vale, mini homínido! ¡Venga aquí, homínido! Do you wanna Do you wanna son cheese And buy, eh Vale, vamos a pillarlo, no obstante, porque ya sabéis que se me está partiendo la armadura Me mola cuando eh, mueren terminan... O sea, están como terminando de respirar, tío, un poco de gringue Pero está guapo eh, vale, son las físicas de la muerte de, del mutante, cabrón Lo que no concuerda mucho en el lore es eso Porque hay mutantes, tío Es algo que no aún no lo tengo, ¿sabes? Entrecejado, macho O sea, lore de los ricachones que mataban peña aquí, sí O sea, caníbales y tal O sea, personas mmm, desvolucionadas, sí Pero más allá de eso Vale, era por aquí arriba, ¿no? Supongo Y sigue la cueva, ¿eh? O sea, vale eh, Dios mío, ¿y yo ¿En serio? La guía de los expedicionarios ¡Oh, oh, ¡Hostia puta! ¿What? No vean, no, ¿no? La guapá, ¿no? De ahí de Portugal. Venga ya. ¡Ah! Me he rayado, digo, no puede ser el mismo sitio por el cual he venido. No un potes ser, eh. Vale, eh. Ahora sí que sí, una antorcheica. De una no se ve ni mierda. ¿Un cuerpo flotando? ¿What? Pues oh, imagínate que tengo que dar toda la vuelta ahora. Vale, esto es un cuerpo de. Vale, un pibe de estos, no. ¡Oh! ¿Es Clay? O sea, aquí. No será él, ¿no? En la vida No puede ser él O oh, imagina que más sigue hasta aquí ha muerto el pobre, tío Vale, debe de estar aquí la pala Por cojones Y ya Mañana pues seguimos con el lore Literalmente, por fin, ¿no? A ver, ¿qué me das, tío? Vale, venga ¿Esto qué coño era? Afido de ramen Ok Vale Suena raro, ¿eh? Ahí dentro, tío Flechas Oh, no puedo. Vale. Me acabo de cagar yo. O sea, con ese agua que caía, digo, no. Es un bicho, un bicho araña, tío. No, por favor. Dan mucho por culo. Dios, me voy a comer 20.000 estimulantes de estos, ¿eh? O sea, fuera de coña. Para no dejarlos aquí, me lo como. Sobre esto Calavera, calavera, calavera. Vale. A ver, sumo. Uf, qué mal rollo, cabrón. O sea, ¿qué hay ahí? Hostia, más homínidos, tío. De verdad, cabrón. Y, y tú, tú, tú estás aquí, ¿no? De regalo, bro Entonces está ahí de regalo, el pibe, ¿eh? O sea, vamos a hacernos de... ¿Por qué tiene dos lanzas? Ni idea, campeón O sea, me hice dos, literalmente Y ahí se quedaron, nomás empezaba El juego, sea, Creo que, claro, al principio Lo que hacía era tirarlas más O sea, para reír y crear un poco de free content No un poco, <risa> literalmente Pero ya ahora ni la subdilito apenas O sea, literal, que lo, el hacha, ¿no? Apunta para la, y la, para Bueno, la katana supongo que iremos mañana A pillarlo Hoy, ¿saben? No la he encontrado porque no tenía. Bueno, no la he encontrado. He encontrado la cueva, pero no he encontrado la tarjeta. O sea, no sirve de nada. En toda la cara, gente. ¡pum! Qué coño. Pero me hacía gracias a lo de tirar las, las dos lanzas, no obstante. No ¡Hola, bro! ¿Te quemas? You feel the burning? Burning. Burning. ¿Estás vivo? ¿En serio? ¡Muere! ¡Bastardo! Hay otro allí, otro mini, ¿eh? No obstante. Nah, o sea, el juego también Sin los C4 y tal, ya me entendéis O sea, hostia, ¿qué? ¿Cuántos putos Ovinidos hay, cabrón? Bah, no sé, yo creo que igualmente aprovechamos el bugueo gente De mientras, hostia, cabrón Salió, ¿eh? Uh, ¡Hijo de puta! ¡No te acerques a mí! Vamos a meterle un guantazo Con el hacha que vas a flipar Me cago que hago tus muelas Que no lo veo, tío ¿Dónde está, cabrón? ¡Hijo de puta! ¿Dónde se ha metido? ¿Se ha muerto por el fuego? ¿Qué cabrón que es, eh? El bicho, tío Increíble Ah, son muy pesados estos bichos, gente Muchísimo, además ahí va la patada siempre Y el otro se me ha escapado, eh, no obstante Pero bueno, vamos a ver si nos podemos poner La armadura, ¿sabes? De, de bicho Sí, ¿no? Vale, a todas eh, Me acabo de rayar muchísimo Era por abajo, ¿no? Sí Vale, ahí está, ahí está la pala ¡Ah, hijo de puta! ¡Cabrón, qué susto me ha dado, tío! Y mira que es previsible Vale, lo siento ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! deja de pegarme! Señora, deja de pegarme. ¡Maldita sea! ¡Tú y tu hijo puta! ¡Guau! Wow, ¡Qué agresividad, señora! ¡Qué cojones! Un momento, que no se ve un... Bueno, se ve poco, tío Literalmente, se ve un poquillo Vamos esto eh, Y me llore Vamos a darle, ahora sí que sí, debe estar todo Full eh, para lucharme, ¿no? Se ha quemado, ¿sabes? Ha hecho hueso... ¿Cómo? Hermano, ¿en qué momento has pillado el hueso del sol, cabrón? Y la has puesto en la mano ¿Qué? Narices, what the hell Vale, bueno, no pasa nada Pues vamos, vamos con la porra De una Hay más bichos, seguro, ¿no? O sea, es que... ¿para qué, para, qué, ¿Para qué asimilo cosas? Seguro que hay más Vale, la pala, por Dios Dame la pala ya, tío No Me cago en la madre que le parió Antihistamínico Debe de estar aquí Ah... Si no está aquí, está más adelante Vale, tela Esto, eh... Nada, nada No güey. Vale, sí, debe estar Debe estar por aquí The question, Maris ¡Hala, hijo de puta! ¿Estabas durmiendo? Aquí no se duerme, cabrón Me lo voy a llevar, vale No obstante, o sea, sé que... Hay otro No, ¿no? ¡Hijo de puta! La está más adelante O sea, leí un documentario comentario Y a ver este, que habló de esto Gracias, campeón, Magi Vamos, que a verla la cape no termina O sea, si no termina es que no está el puto Geto oh. Literalmente, mamá mía fumada, ¿eh? Dios, qué susto me ha dado, tío Sana el 2, obviamente, el de Song of the 2 pues, Tiene más Jansker. El otro no tenía tanto Jansker, Era más... ¿Me entendéis, no? O sea, tensión ahí decir Hostia, necesito terminar el yogo ya, ¿no? Literalmente A ver, yo es que también tengo de por medio La Tommy G Tengo el Hulon que sale mañana El de Song de the Que lo tengo que terminar Y me queda, bueno Me quedará como un 45% del juego Literal, encima no tengo ni la pala No he empezado con los bunkers Pero vamos, en un directillo Le meto un full rush y hacer puñeta. Mañana mismo Estoy viendo Joder, estoy viendo un homínido de esos, tío Madre mía Ya verás lo que hay eh, Lo que hay que yo cuando lo vi eh, Con mi amigo flipeo O sea, hay un señor de, de la ver ¿no? Campeón Magic. Hay un hijo de la Gran Berrique y eso a ver, miedo me da, los bichos, eh, los siameses son los que más mal rollo da. O sea, son los que más puto quitan, te lo juro O por lo menos a mí son los que más me quitan eh, Vamos a luchar de una manera inteligente, ¿vale? O sea, a ver, de una una manera inteligente, un poquito de bengalas y tal Lo he visto ahí, vamos, o sea, he visto ahí eh, Ah, o sea, loco, increíble No es un mutante, es otra cosa, ah, ¿en serio? Que claro, pensé que, había, que, que decía el mutante. Porque vaya Magic, mira toda la cantidad de bichos que hay ahí. Los ves, o sea, todos juntos los cabrones. O oh, vina por mí. Ya vina por mí el cabrón. No tengo monedas para. La cagaban ¿eh? para los C4, tío. Uf. Pero te dejo con la intriga, a ver, O sea, bueno, miedo me da, mancho Puede que muera en este try, ¿eh? Son demasiados. Son demasiados, tío. Más no sé, a ver. Bueno, a ese sí le doy, ¿no? Ok. Puedes prenderlo, perro. Como venga el de, eh, Como venga el hombre araña, estamos jodidos, eh. Vale, en toda la puta cara, bebé. Let's go. A ver si se buguea o se quema o algo. Está bugueando. Hostia, que tú una joya, ¿sabes? Cabrón, muérete. Perro. Vale, vale, vale, vale, vale, nah, Nada, nada, nada, nada, nada, nada. No nah. way, no way, no way, no way, no way. No way, no way, no way. Vamos a ir un momento, ¿vale? Eh, piensa, piensa, piensa, piensa ponte, te ponga, atención eh, No tengo munición, ah, una granada Pues he triunfado, gente, vaya puto triunfazo Qué trolls que sois, tío Me voy a morir yo solo, lo sabéis, ¿no? Y yo, déjame tirar la granada, picha Qué troll que soy, tío Qué puto troll, tío La reconcha, la, la la, pero dudo A ver, un momento, porque vamos a tener que jugar con el balistiqueo de ponernos la armadura, ya O sea, literal, y a este, pues vamos a tener que meterle full bus No, porque munición de pistola no vamos a tener, o sí tenemos, tío, si sí, tenemos de puta madre. A ver, no me gustaría ruchármelo así, porque tengo las de perder, ¿sabes? ¿eh? Pero no tengo monedas, tío. ¿Tienes munición? Sí, no. Ah, así que tiene. Enciende el mesquero Vale, uno. Eh, dos, eh, due, eh, tres, eh, Ya está. Tres palas tenía. Me cago en panete. Vale, eh. Para este mutante. Lo más rápido. Pegarle en la rodilla, gente. Hijo de puta, eh. Para desestabilizarlo ya estaría. Mira, se lo meto por el poto y disfruta. ¿Otro bicho más? Bro, tío. Va, va, va, me muero, ¿eh? Bueno, esa ha muerto, gente. Uf. No sé, me bien querido un poco de comida y ya estaría. Qué locura, tío. Joder, poco más no hay bichos. O vienes con 300 monedas y ya me entendéis. 300 C4 estás jodido, macho. Vaya fumada, cabrón. ¿Podré pegarle con la flecha o no? Bueno, la, la flecha sería una cagada, ¿no? Supongo que le meteré un, un hachazo y ya estaría. ¿El cabrón Sayo, Ah, no, está ahí el hijo de la Gran Merriki Vale, vale, la nada. Joder, joder, me revienta, eh La madre que le parió, tío Espero que hayan muerto ya todos ¿eh? en este site. Joder, fruta Qué locura, tío Joder, what the hell Vale, me falta luchar al menos. No, creo que había otro, eh Creo que había otro bicho araña, creo I think so about that shit Ah, uh, what the... Hijo de puta, está allí, tío Ese va a ser complicado de cojones, eh No tanto vamos a ponernos un poquito de armadurinha De mutante feel like a macaco. O sea, la última que tenemos, eh O sea, tócate los huevos Encima ese te quita eh, una, arma una armadura entera Es una locura, eh, magic, te lo prometo Ese es el que más temo, bueno Y el siamés cabrón ese, ese es que es la lía tela La verdad, pero telísima Man, Por eso estoy bicheándole a él Más que nada Pensé que no había más <risas> Eh, hijo de puta, viene a por mí ya, ¿no? Te enciendo la luz Tapago la luz Son dos Tío, usando, estoy jodido, ¿eh? Vale, es uno, ¿no? Son dos o uno Me estoy rayando No sé si pilla las cosas y, y ya está, ¿no? A ver, linterna Uh, linterna. ahí la está, ¿no? La puta linterna, tío Del de puta madre Pero es una linterna para la pistola, ¿no? O sea, es una puta linterna para la pistola No me jodas, ¿no? Combinar, qué cagada, tío Eh, bro, bro, bro Me va a pegar Hijo de puta eh, vale, combinar, por favor Combinar con combinar, vale A ver, la pistola de chamay O sea, bueno, la, la luz, solo necesito la luz, tío A ver Bueno Digamos que igual, de igual ¿no? O sea, bueno, sí se ve mucho más, ¿no? Con la linterna esta O sea, muchísimo más Voy a, voy a ver cómo lo hago, ¿eh? Porque al bicho este vamos a tener que tamearlo de una puta forma guapísima Vale, nada más, nada más Aquí, ok Vale, a ver Vamos a tener que ir de frente, gente. Dios. Con puta, ¿eh, el bicho, tío, métetela. Veo la balas ahí, eh. Cabrón. Stop, eh. Bitch. Amalvide. Me mata, eh. Hijo de la gran puta, tío. Uh, vamos a ver. Piensa, piensa, piensa, piensa. Vamos al flechazo vivo, gente. Ni no nada, compadre. Qué triste, eh. Muérete. ¿En serio? ¿Tienes un hit? Parece una cucaracha. En serio, bro, cuánto... ¡Hostia! No, no, no, no, no, yo no, güey ¿Podéis morir? No sé que no veis nada, gente, pero... ¿Ha muerto ya? Joder, macho Como haya otro, estoy, estoy vendidísimo, eh, fuera de coña Hay otro Hay bebés, ¿seréis cabrones? ¿Erais vosotros lo que hacía ruido? ¡Qué mamones, tío! Yo te rayado, digo, ¿dónde está el, el siguiente siames, tío? Vale, las peleas eh, acabado aquí con un maletín que he visto aquí, ¿no? Hay más bebés, cabrones. Bebés, cabrones. Nada, los bebés son ninjas, tío. O sea, hijos de la Gran Berbiki. Tengo que pillar la armadura, eh, el bicho ese. Me cago en la madre. Una granada, por fin, tío. Eh, munición, vale, de nuevo. Esto me lo voy a comer, ¿vale? O sea, literal. ¡Wow! Vale, o sea, estas son las flechas que hemos fallado antes. Eh, está todo looteado. Hay otro puto bicho de esos, tío. Hay más bebés, ¿no? ¿Qué cabrones que son, tío? Malditos bebés. Hay un montón, coño. Vale, mi armadura está en la mierda, ¿eh? O sea, mata a los bebés y hago lo de la armadura eh, sinistera esa de la bueno De miedo, ¿no? Abominable. Vale, nada por aquí, nada por allá. vamos a, Necesito esa mierda, gente. Como el comer, tío. Ah, hostia, estoy empanado, gente. Claro, estaba aquí. Eh, el bicho, lutear, lutear el bicho. ¡Suu! Otro bicho araña, no, tío. ¡Hostia, tú, macho! ¿Dónde está el cuerpo del bicho? Lo manté a la altura del agua, ¿no? Eh, una. O sea, una duda asistencial. Sí, si ahora mismo. Está comiendo el cabrón, ¿eh? Bueno, vamos a ser inteligentes. Y la granada que nos ha dado, chavales y chavalas, eh, se la por toda la boca al bicho. Espero estar fuera del margen tío De que me explota a mí Vale, murió, de puta madre, ya está Joder, son pesados, ¿no? Los siguientes, eh O sea, fuera de coña Necesito agua Vale, vamos a tomar un monster de esos extraños Y le meto un duriño. Eh, puedo lutarte ya Hay más bichos, en serio o, eh, Espero que sea un puto bebé gigante de esos pochos No sé dónde está, pero bueno Madre que me parió, Mamma mía Creo que aquí muero, eh O sea, creo que aquí muero, gente No es coña Ese bicho va a ser más complicado, eh es la mejor, ¿eh? Sí, o sea, la armadura... La armadura eh, bueno, a ver, la de, la, la de las placas estas que se hacen... Lo de mmm, lo diré. O sea, uno cuando ha venido que lo has visto... ¡Ah, Dios, Dios, Dios, he muerto, ¿eh? Las de polímero. Esas son esas muy buenas. Y del tirón eh, sin pararte. A ver, bueno, eso sí, podría ser. O sea, lo que pasa es que, claro, siempre voy como lutando... Le voy a meter esto por el poto. Fui lutándolo todo como un demonio. La otra armadura, vamos, si la podéis hacer. Lo de la impresora 3D hazla del tirón, es la polla, eh, o sea, fuera de coña tío, ¿dónde cayó su cadáver? el cadáver del puto bicho nani ¿es si este, el otro, murió aquí, ¿no? estoy reventado, sabéis, ¿no? estoy muertísimo, tío eh, me a tener, bueno me voy a poner esto, porque no tengo otra cosa <risa> chaqueta de cuero ¿y esta mierda, tío? vale, la primera vez que lo veo porque nunca llego ahí en la visión, eh vale, no sé dónde está, pero bueno ah, aquí, hijo de fruta, necesito necesito su, su piel, eh, demoníaca Ah, mira, te lo pone automático, de puta madre O oh, imagináis que aquí ahora mismo hay un bicho, ¿sabes? Acuático muerto o algo, ¿sabes? Me daría como un poquito de mal rollo Vamos a ver What the fuck is this? What the hell oh! No me jodas que vienes para acá, bro no, no puede ser, me va a escupir caca, ¿no? Pues voy a tener que aplicar la de... My... Voy a tener que aplicar lo que acaba de decir Magic Sahogan. ¡Ja! ¡Ja! Te jodes. ¡Te, te jodes, eh. Ah, no sabes nada. No sabes nada. ¿Eh? Ah, no lo sabía. Primitivo. Modo, modo, modo primitivo activado, gente. La supervivencia del más fuerte. Los homínidos no saben nadar. Solo flotar. Ahógate tú también, coño? Creo que al tocar el agua se muere literal. <risas> Se ahoga, míralo, míralo <risa> Hostia, <risa> hijos de puta <risa> La polla, ¿sabes? Eh, el que no se va a morir magique, Te lo sabes, ¿no? Acaba de salir el cuerpo a flote Y me ha dado un mal rollo que te cagas ah, ah, ¡Ah, hijo de fruta! ¡Hay más! ¡Ahógate! ¡Judío! Vale, vale, vale Ese es ahogado del tiro ja ¿eh? <risa> <risa> Hermano, tú también No te preocupes Tú mojate un poquito Mojate un poquito ¿No se quiere mojar? Lo, lo peor, ¿sabes que Es magic Que no puedo luchar los cuerpos no A no ser que los empuje o algo Bueno, no pasa nada Pasa nada La misión principal Es venir a por la... Ahora se ha muerto, tío No <risa> Hijo de puta Qué susto me has dado. <risa> Cabrón Vale, no, no me va a dejar No, estoy Nada, no me deja ¡Oh, hijo de puta! Vale, este, este sí que me puede matar ¿eh? Espero que se ahogue ¿Cómo este estaba vivo? Arrastra a la orilla y pilla la armadura Sí, sí, necesito hacer eso por narices, Magic Parece un pepino de mal el cabrón, eh Pero sí, va a tardar un poco Pero bueno, por lo menos, mira, me lo puedo hacer Es que si la armadura ya no no sé Si ya me dices tú, hostia, acaba la cueva, papá. Mira, pero si no va a acabar la cueva y tengo que seguir peleando Uf. Uf. Necesito agua, ¿En serio? Ahora enciendo el mesqueiro y está rodeado. Estoy rodeado de peña. Tengo que tirar mucha comida, ¿eh? Podría, o sea, que tengo ahí en plan, joder. Está en la mierda. Vale. Eh, un poquito por acá. Un poquito por allá. Una. Eh, uh, uy, uy, uy, me he equivocado. Ah, no. Uf. Vale, un refresquiño Y ya estaría ready, gente. Vale, el primer bicho metió para acá. Vamos a darle, gente. A ver, puedes encender. Bueno, no, ¿no? Ah, sí, vale. Joder, eh. O sea, hay un montón, chaval. O sea, ah, ¿Cuántos putos bichos había aquí? Mira, mira, me dejaba darle a la E A ver si lo bugueo. No, no, en el agua no puedo Creo que eh, eso es la parte final Pero igual, eh, hay enemigos Claro, a ver, es la cosa Por lo menos, mmm, ¿sabes? Con la armadura voy a poder vencer a esos enemigos Si no voy a estar jodido, Magui Campeón, imposible, ¿o? Oh. Bueno, a ver, y creo que no voy a poder, ¿no? Creo O sea, no ser Que me bugué No, no, no, no No me deja, no me deja Voy a ver si lo puedo empujar otra vez eh, No pilla la luz, tío, ahora es que, tío, ni nada para empujarlo Si se han quedado como, sabes, en el puto Fondo Vale, ahora, mira, he sacado, he sacado He triunfado, he triunfado ¿sabes? La supervivencia es dura, eh Vamos, mía Qué supervivencia, macho Vale, este también me vas a dejar He escuchado a un bicho aquí al lado mía Está al lado mía, gente Bueno, a ver, tengo la, la trampa subacuática O sea, está bien No obstante, voy, voy, a, voy a ponérmelo, tío O sea, joder Qué coa tan dura, entiendo que aquí esté la para para O sea, la para para el lore, pero tío Es brutal de denso, macho Muy denso, tío A ver si puedo matar, aunque sea Algún que otro mutante por aquí No, tío, más, más bichos Araña no, por favor Encima creo que no he encontrado monedas, ¿no? No, no tengo monedas, no tengo granada. Uf. Vale, a ver qué hay por aquí O sea, de una Uh, qué mal rollo, cabrón Vale, es uno normal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¡Rebanado de pies! Eh! ¡Rebanado de pies! ¡Dame tu armadura! ¡Perra! ¿Su Vamos a lotearlo, ¿eh? A ver, estos enemigos dan gloria matarlo, pero los bichos araña. Buf. La verdad, son súper complicados, tío. Muchas veces. Vamos a ponernos. Necesito ponerme toda la armadura de, de demonio, de monstruo que tenga, tío. Ah, son muy pocos, pero bueno. A ver, estaba este hueco y el otro, ¿no? Vale, pues cuando me haga este side. Joder, aquí va a haber algo, tío, seguro, ¿eh? Vale, es un, un jabarca charca de estos. Este es un tonto perdido. Pobre ese tonto. Están muerto ya, ¿no, chaval? Hostia, viene otro. Sí. Otro de la dereita, eh. Me está pegando el cabrón, lo sabéis, ¿no? ¡Para! ¡Ah, son dos! ¡Hostia! Pues casi, eh. Hay más, coño. La madre que le parió. Y yo qué denso, ¿eh? O sea. Una coba es una hora y pico, chacho. O sea, y, y, y más, creo yo Bueno, aunque yo también es verdad que hoy venía, he venido de game, O sea, del gameplay y empecé en la nieve Y he venido hasta aquí, macho Estás aquí, ¿no, hijo de puta? I see you Qué cabrón, tío Sí si te he si te visto de primera No me hagas así con la mano, bro, que vi para ti te voy a meter un... ¡En toda la cara, bitch! Eh, grábatelo en la cabeza ¿Hay otro? Menos mal que no se la araña ¡No llores, no llores, cabrón, no llores! ¡Me raro, no llores! Que vienen tus amigos... Vale, vale Debe de haber más bichos, eh O sea, oh. pero bueno No obstante Un loot a esto Y si eh, El otro bicho Que estaba aquí atrás Y, y ya estaría Me Voy a hacer la armadura Que yo creo que más o menos A la mitad Podremos llegar Termino la, la que es O sea, bueno la, la maldita cueva Y ya estaría Guardo Y se finí Que la verdad es Que no sé qué está pasando Supongo también Que tiene que ver muchísimo Lo de los putos Squid Game de los huevos, macho Pero a la larga Va, vi, vi el primer día Porque cayó en domingo, ¿no? Y, y ya estaría no, perdón, el domingo, el miércoles. Fue cuando me encontraba un poquillo mal, la verdad. De la espalda. Eh, vale. Coño, que mamón. Coño, que mamón. Nada. O sea, solo comida de gatos, tío. Déjame pasar, coño. A ver si hay algo nuevo. Nada, no. O sea, solo comida de gatos, tío. Malditos caníbales. Bueno, mutantes. Vamos a ver qué, qué nos acontece. Vaya, más o menos nos hemos restablecido, ¿no? Un poco. Ah, que no había nada. O sea, que no había nada. Por aquí no era. Vale. Guay, o sea, era solo para pillar stock de comida de, de, de gato Vale, pues yo he venido por aquí Por este por este pasidito Y si pici Vamos por aquí y me voy hacia adelante a toísima eh, un momento He pillado monedas o algo así Granada, nada, ¿no? Nada, o sea, no tengo nada para lanzar y que haga boom Vale, yo pillé por aquí, ¿no? O sea, yo venía de... No me acuerdo dónde venía, creo que de aquí, ¿no? Si yo venía de aquí con las babillas Y yo eh, vi ese hueco y me metí ahí Vale Vale, esto es el final ya de la Cape, ¿no? Tiene todo el pintorro, o sea, más. ¡Hala! Más... qué? ¡Hostia! ¡Cuántos bebés! ¡Qué mal rollo, cabrón! no, nah, nah, nah, nah, nah, nah, no, wey. Hermano, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Me voy a ir corriendo, eh. Para allá, lo que ha he hecho Magic, no tiene sentido, bro. ¿Cuántos babies? Además que, bueno, a ver, no te quitan vida, pena, bro. tía puta. Miren ya el bicho. Sí, ¿no? Dos. Vale, gente Le voy a aplicar la de... La de Lil corriendo Paso, bro Porque si tú me dices Yo, papá, hijo te da experiencia Yo me he caído la puta boca, ¿sabes? Pero si que no te da nada Cabrón Es lo que te dije No, no Es que esto es tontería Campeón, Maipa, Para esto Si tú me dices Me da algo De puta madre Pero si no me da nada Paso, paso No, mejor No, mejor eh, Lo único malo es que no sé si más loot No obstante, si sí, sí puedo Voy a bichar esto ¿Me puedo tirar para abajo? ¿Me puedo tirar para abajo? ¿En serio? Ah, no, no, no, no, no, no, no me deja, me voy, me voy, me voy Nada, tomar por culo Ya está, es tontería, sí, es cierto, Magic O sea, bueno, pero veis, la última parte es que ya Esto es una locura, cuántos bebés había ahí, coño Había 300 bebés, joder No tiene sentido Joder, después de la pelea, después de la curra que nos han dado aquí en la mina O sea, en la cueva, hostia, la leche Como para querer volver Para que tú veas, estaba aquí la puta pala, tío yo hartito buscarla, pero es que ayer me mareé bastante Porque, Fancero, tú me decías que era por un sitio Y, y bueno, del Garfio no salía, tío ¿Por aquí yo vine antes? Hostia, dinero, ¿no? Gente, yo no vine por aquí, ¿no? Ni de coña ¿Qué es esto, tío? Yo no vine por aquí ni de coña ¿eh? O sea, fantasía Acabo de encontrar otro sitio, ¿no? O sea, Dios, qué zurullo Sólo hay zurullo? Vale, nada, o sea, no, güey ¡Oh, sí que había, güey! ¡Oh! Let's go ¿Qué hay? Vaya caquita Bueno, a ver, un tanque de oxígeno está bien No obstante Pero sí os haré eso, ¿eh? es que No sé Oh, mira, granadas de puta madre si tú me dices, hostia, papá, hijo cabrón, si es que te dan experiencia, pues voy de, de cabeza, ¿no? Como ya sabéis siempre. O sea, pero si no. ¿Cómo que no puedo? Ah, o sea que. Vale, estoy petado, ¿no? De mierda. No puedo salir por aquí de ningún modo, ¿no? Vale, no obstante, nos metemos otra vez. Salimos, guardamos y ya estaría. Eh, por aquí, ¿no? Hay más cosas looteables. Para allá, ¿no? Era para allá, creo. Pues yo venía aquí. No, no. ¿Sabes? Esta estamos bien. ¿Cómo? Qué paranoia, o sea, y esos relojes en el suelo, ¿no puedo lutearlo? Sí, yo no, o sea, yo no he salido de aquí Lo peor es que, eh, lo peor es que no te dejen, eh, eh, te, que te dejen pasar, eh, te dejan con la intriga A ver, es la cosa, es como un puto recinto, claro O sea, eso tiene que ver con... A ver, es que no quiero spoilarte, pero si no lo has visto tú y tu amigo Normalmente, a ver, yo he visto cosillas ya, más o menos, pues lo puedes intuir Como eso, ¿no? plan, los ricos a los cuales venimos a rescatar en el lore Pues están vinculados con lo que hacen en esta isla también Los cabrones, macho pero a ver, supongo que eso será por los búnkers ¿no? Igual que ayer entré en un búnker eh, Magic y había un puto bebé gigante atrás y no me dejaba de interactuar con él de ninguna puta manera. O sea, literalmente. Y digo, va, que le den por culo. Bueno, a ver, ha venido bien matar a los bichos porque por lo menos hemos looteado todo lo que viene siendo su. O sea, la piel. O sea, está worth it eso. Es más, me queda con mucha tristeza de no poder lootear la parte de atrás, ¿eh? O sea, fuera de coña. Si hubiese podido lootearlo, de puta madre. No obstante, no pude, tío. ¿Por qué suena como a quemándose algo, tío? No lo entiendo ¿Qué cojones, eh? Vaya cueva, o sea, fuera de coña Y, y me quedan unas seis cuevas aproximadamente o sea, Literal, todavía quedan... Bueno, seis, me quedan cinco porque las demás Es que tampoco tienen una gran cosa No voy a mentir Era para allá, ¿no? Por el agua, era ya. Cuerda huida, ¿no? O sea, y nos vamos para casa Uh, eso, pero no podía verme más Vale, nada, pues vamos a dejar Llegaré a la aldea ¡Oh, oh, oh! Hijo de puta, me acabo de cagar en... ¡Qué cabrón, tío! ¿Serás? Bueno, a ver, yo creo que lo puedo matar con la lanza ya está, ¿no? ¡Qué cerdo, tío, el bebé! ¡Ah! ¡No llegas! ¿Tuviste esto, Maye? ¿Cuando luchaste la nueva? ¡Qué paranoia! No lo había visto antes, o sea... ¿Puedeis morir? ¿Cuánta vida tiene el bicho gigante? A ver, compadre, me vas a decir que tú... Me vas a decir que tú sobrevives a eso ¿Seguro? ¿Y a esto? Es la salida, ¿en serio? Ah, qué fumada Para que tú veas, ¿sabes? Yo es que lo he visto y digo ¿Qué cojones es eso? Antes no había salido, ¿eh? Antes no había salido esa vaina LOL Había más C4 Qué putada que te puedas hacer Tampoco C4 Es magic Una putada bastante grande Me hace mucha gracia El bicho este Ah, ¿Se ha, ¿se ha Joder Me voy corriendo ¿eh? Paso, paso, paso, paso paso, paso. Eh, Esto looteo Nada, ¿no? O sea, me paso tres pollas ¿Cuántos bebés hay ahí, cabrón? Malditos bebés mutantes Hay millones O sea, como me hagan bola Estoy jodido Pero no obstante De momento que le follen Hostia, puta, cuántos bebés, tío Yo creo que sí, ¿eh? que ponen a los bebés Estos de atreza aquí ya, solo para que te hagan gracia ya está No tiene mucho sense, ¿eh? Hostia, ¿y eso? Hostia, parchazo inminente, ¿no? Supongo, no sé lo que hay abajo Pero bueno, hostia, de puta madre He caído, ¡ah! ¡Mira tú dónde hemos salido! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! ¿Y de tú ¿Dónde hemos salido? ¡Qué estafa, cabrón! chico el estafazo Chico el chafazo ¿Por dónde sale? ¿Será? Psst. Ayer me quedé casi a punto De buguearme ahí Y entrar a la parte de arriba Casi Casi a puto punto Nada, estamos cerca De, de la base Estamos al lado casi